Bien, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar un tema de termodinámica que se denomina eh, calor de reacción y calorimetría. No sé si alcanzemos a llegar hasta calor de reacción, pero bueno, como que... Alcancemos, hoy estamos más que bien, estamos ya, creo que estamos encima de una clase sobre, sobre el cronograma, así que vamos bien de tiempo en, la, en las clases teóricas. Listo, voy a eliminar este momentico para poderles mostrar básicamente de, de dónde se origina toda esta terminología. Eh, dentro de la primera ley de la termodinámica, que venimos hablando de es que la energía, la energía interna, un sistema es, venía dada por dos propiedades termodinámicas, eh, que era una, la cual era el calor, y la otra era el trabajo. El hoy vamos a enfocar en esta medida termodinámica, o en esta propiedad termodinámica que se denomina calor. El calor, o la, la técnica experimental para determinar el calor que se produce en una reacción química o bioquímica, se denomina calorimetría. De eso se trata en las clases de calorimetría. Entonces ustedes pues sacarán de, de la conclusión, perdón, de la, de la formación de esta palabra calorimetría, pues que básicamente lo que vamos a hacer hoy es medir esa propiedad termodinámica Q, que es una propiedad termodinámica eh, referente, o bueno, es, es energía, y esta energía en forma, bueno, que se expresa en forma de calor me representa un aumento o disminución de la, de la temperatura. Entonces vamos a estar trabajando con el, esta propiedad termodinámica de calor para determinar aumentos y disminución de temperatura. Esto se originó eh, por allá en el siglo XVII cuando eh, Labousia la eh, intentó, o bueno, em, empezó a experimentar con calorímetros. Estos, este calorímetro que ustedes ven aquí es la, la patente de, de la Isier para determinación de la medida de calor de una reacción. Constaba de lo siguiente, constaba pues, de cierto receptáculo en la mitad, este, este bolsillo que estoy señalando aquí en la, en la mitad, allí se efectuaba la reacción química. No sé, se, se prendía una vela, se... Colocaban ciertas sustancias químicas a reaccionar aquí en este receptáculo. Y alrededor de este calorímetro eh, existían unas paredes de hielo. Aquí el, esto lo copaba con hielo, bastante hielo. sí Y luego este calorímetro pues, tenía debajo una, una llave, la cual eh, dejaba pasar la cantidad de hielo que se había derretido. Y era recibido acá en esta en este dispositivo, el cual, se, el cual era después llevado a, a medírsele la masa. Entonces, por lo general se relacionaba el calor de la reacción que, que ocurría aquí adentro, ¿sí? cualquier reacción química que ocurría adentro, con la cantidad de hielo que era capaz de derretir. Entonces, lo que se medía era la masa de, de, de agua derretida, y la masa de hielo que estaba originalmente, y en función de eso se determinaba pues, el calor de una reacción, una reacción bastante exotérmica, eh, liberaba muchísimo más calor, ese calor iba transmitido al, al hielo y se derretía mucho más hielo. Entonces de esa manera ellos empezaron a experimentar las medidas de calor o la calorimetría. Cabe resaltar que en este receptáculo no solamente se introducían reacciones químicas, eh, como por ser una reacción de combustión del de la parafina en una vela o una reacción de combustión de, de fósforo en una cerilla, también se introducían. Eh, bueno, sabrán ustedes, era siglo XVII, siglo XVII para XVIII, y pues las, la, las regulaciones contra el maltrato animal tampoco eran eh, mal vistas. Entonces, bueno, aquí también eh, se tienen registros de que también metían animalitos vivos conejillos de indias, y se medía la, la cantidad de calor que se producía, no sé, una, una rata en, en caer muerta después de 20 minutos, 30 minutos sin oxígeno, pues ahí se determinaba también ese calor de reacción. Entonces, por eso que en un principio les dije que esto, además de medir reacciones químicas, también sirve para medir reacciones bioquímicas. Eh, esto dio la puerta también para entender... Eh, las cantidades de calor necesarias para realizar cualquier proceso eh, mecánico. Esto, eh, como ustedes vieron, aquí adentro se produce una reacción química que va relacionada directamente con una medida de la cantidad de calor, o perdón, una medida del de aumento de la, de la energía cinética. Y, y esto está relacionado 100% con la temperatura. Entonces, el calor Q, esa cantidad de calor Q, iba a ser medida realizando, bueno, eso lo veremos ver, ver a continuación. Eh, pero antes de eso, eh, quería hacer un breve paréntesis aquí para hablarles un poco sobre eh, este tipo de, de contaminante xenobiótico, un contaminante emergente, el cual estamos viendo, estamos siendo objeto desde ya hace varios años. Este calorímetro que ustedes ven aquí es, estaba hecho de metal. ¿sí? Y bueno, el metal tiene la propiedad de que aísla poco el, el calor, o sea, tiene un, una capacidad calorífica bastante pequeña. Eh, sin embargo, para reacciones en donde yo deseo que mi calor no se, no se escape de la reacción, eh, yo lo intento aislar, ese aislante pues por lo general en el laboratorio, nosotros lo conocemos como, bueno, esto que ustedes ven aquí en la izquierda, se denomina calorímetro, y el calorímetro está hecho está hecho por una, unas, bueno, los calorímetros en el laboratorio están hechos por unas copas de, de poliestireno expandido, que en Colombia se conoce como ICOPOR. El, el Instituto Colombiano de Poroso fue el... A, primera empresa que empezó a desarrollar el, ese poliestireno expandido en Colombia, y por eso es que acá se conoce como Icopor. Eh, el Icopor, eh, haciendo ya el, el paréntesis y hablarle de la contaminación, eh, además de que no es biodegradable, para producir Icopor o para producir buen, buena calidad de poliestireno expandido, se requiere adicionarle a, a la mezcla, de, bueno, a la poliolipol, limerización, un compuesto químico que se conoce como bisfenol A. El bisfenol A también se abre como BPA y está presente en la mayoría de los plásticos que usamos para consumo, bien sea en, en, las, en, en el icopor, bien sea en el plástico, eh, etc. Y eh, en Colombia, pues, además de que, de que el icopor es contaminante por que no se biodegrada, eh, también es contaminante porque introduce bifenolado a nuestro cuerpo. Se generó una ley para impedir o para prohibir el uso de, de COFOR en, en, en consumibles, o sea, en empaques para consumo de comida, pero ustedes saben, estamos en Colombia, eh, esta ley fracasó. Entonces no se ha prohibido el icopor en nada, el icopor se sigue usando. Y eh, bueno, el, de hecho cuando ustedes consumen una sopa que viene empacada muy bonita en su, en su copa de icopor, entonces ahí la compré caliente y la traje caliente a la casa, que bueno. Pero bueno, ese calor hace que se libere bifenol A al, al agua de la sopa, y cuando ustedes están tomando la sopa, pues están tomando una sopa de bifenol a. Eh, también los vasos de tinto, que son de plástico, es tinto a altas temperaturas, empieza a liberar bifenolar entonces tomamos tinto, eh, bueno, tinto de bifenolar. Eh, cualquier comida que compran en, en, en una tienda de comidas rápidas también viene empacada en, eh, en icopor y estamos ingresando a nuestro cuerpo esta pequeña molécula que se denomina bifenolar bueno, ustedes dirán, pero profe, ese bifenol A, ¿qué hace? Está comprobado que el bifenol A es un disruptor endocrino. ¿Qué es un disruptor endocrino? Cuando lleguen a la asignatura de bioquímica, ustedes verán que las reacciones del cuerpo, reacciones enzimáticas, están mediadas por, por enzimas y por sustratos. Eh, y hay, en nuestro cuerpo existen unas glándulas que liberan hormonas. Eh, en los testículos y ovarios se libera eh, testosterona y progesterona respectivamente y son hormonas que van a regular el crecimiento, van a regular el normal funcionamiento del cuerpo. El, esta molécula que ustedes ven aquí, esta molécula que usted ven aquí encaja, encaja perfectamente en las enzimas receptoras de progesterona y de testosterona. Y bien, si el cuerpo liberó testosterona y esa testosterona, no sé, va a hacer va a producir eh, cierta reacción bioquímica en nuestro cuerpo, no sé, que, que no crezcamos, bueno, que no, que no crezcamos tan rápido, um, que no salga bello en el cuerpo tan rápido, y al eso estar ocupado por el A pues el cuerpo va a crecer más rápido, va a producir bello más rápido, eh, se va a generar pubertad precoz y todos esos problemas asociados con las hormonas, pues a la larga, a la larga producen cáncer, cáncer hormonales. Y bueno, y, y toda esta disrupción del sistema endocrino, además de, bueno, de estos cánceres relacionados con hormonas, pues también tenemos cáncer de colon, cáncer de próstata, bueno, porque en, en la próstata también tenemos allí unas, unas glándulas que liberan antígenos y que, bueno, todo eso está en consumo de, de sustancias que vienen dentro del de polistreno expandido. Y bueno, entonces aquí simplemente ya para cerrar este paréntesis que, que les está hablando, dado que, bueno, me, me tomé la libertad de hablarles de esto porque mi postdoctorado lo realicé en toxicología y, bueno, hice bastante de, de xenobióticos, de tóxicos emergentes. Entonces simplemente recomendarles que si ustedes pueden reducir al máximo el consumo de bebidas calientes en plástico, pues hagan, eh, no sé, vuelvan a lo, a lo tradicional, una totuma, eh, un, un plato o un pocillo de peltre, o bueno, de, de, de porcelana eh, también funciona, eh, intenten evitar consumir bebidas calientes que vienen en plástico. Aunque bueno, este difenolal no solamente está presente en los plásticos, eh, también está presente en las impresiones de calor. Este, estos recibitos que nos entregan en los almacenes, recibos de, de compra que nos imprime una alguna redundancia una impresora que, que que imprime con calor, pues eso es, es alto, tiene alto contenido difenolal. De hecho, Bifenola creo que tiene un olor característico. No sé si ustedes han dado cuenta que existe como un olor característico entre el hicopor, entre esas láminas de por y, y a lo que huele, bueno, cuando calientan cuando queman el icopor, y a lo que huele eh, los recibos de, de las impresoras de los almacenes cuando entran a nuestros recibos de compra. Hay un olor, ustedes no sé si, si son, si tienen la nariz tan sutil para para identificarlos, pero el olor del licopor quemándose, o el licopor calentándose, y el olor de los recibos de, de compra, de caja de compra, pues son un tanto similares. Allí eso lo que está liberando es bifenol A al ambiente, y eso se produce cuando se calientan estas, estas sustancias. Bien, entonces con esto ya les decía, simplemente para cerrar intenten evitar el consumo de sustancias, bueno, el consumo de bebidas calientes en plásticos, porque ahí va bifenol A asociado. Por, por lo general, los bebés también son blanco de contaminación con bifenol A, porque el, la leche que se le da al bebé, por lo general se le da caliente, o bueno, se le da tibia, pero se pone leche caliente en los teteros, y en los teteros tienen que darse cuenta que digan B, B, A, o BPA free, si, si dice BPA free, pues por lo menos tienen conciencia de que no tiene bifenol A, y eso, eso está bien. O bueno, también bebidas que ustedes consumen cuando van al gimnasio, que me toman una botella plástica, ahí, y la botella plástica se calienta, ahí está liberando bifenol A al, al agua. Intenten que lo que vayan a, a... Bueno, obviamente esto es mucho más costoso que un plástico normal, y ahí va nuestro problema de sociedad. Eh, que como es mucho más barato producir copor o producir cosas plásticas con bifenol a, pues nos contaminamos entre nosotros. Bien, entonces ahora sí sigamos, sigamos ya con esto de calorimetría. Perdón si les di taleta pero bueno, simplemente les da una recomendación. Y bien, entonces ahora sí vamos a entrar con, con la medida de... De calor con calorimetría. Resulta que esta propiedad termodinámica, calor, que es una medida de la energía, pues se determina en función de una constante, que esta constante por ahora la vamos a llamar C, por el diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura es determinado restando la temperatura del estado final menos la temperatura del estado inicial. Ese aumento o disminución de la temperatura va multiplicado por esa constante. Esta constante, eh, ustedes como cuando vemos propiedades extensivas, eh, el calor es una propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de masa, pues esta constante se puede subdividir en función de la masa, y ahora la llamaremos por ahora C sub E. Esta C sub E, le vamos allá a tomar nombre, la podemos encontrar en libros de texto de dos maneras diferentes. Se puede llamar capacidad calorífica calorífica o calor específico. Bien sea como la encontramos, quien sea de capacidad calorífica o calor específico, C sub E es una propiedad intrínseca de cada sustancia. ¿Y de qué me habla este calor específico? Más o menos me habla de, en términos generales, hacer una pequeña definición, Términos generales de la inercia de calor. de calor. Ustedes vieron física o están viendo física y sabrán que la inercia pues tiene que ver con la, una, una propiedad de conservación. Y entre más calor específico, entre más grande sea el valor de C sub E, pues más inercia de calor va a tener la sustancia. Por ejemplo, El agua. El agua tiene una capacidad calorífica específica del agua en estado líquido de 4.184. Este es el valor de la capacidad calorífica del agua en estado líquido. O sea, es del agua en estado líquido 4.184. Palabras más, palabras menos. Esto me quiere decir que si yo tengo un gramo de agua, un gramo de agua, que esto sea un cubo que pesa, bueno, un cubo líquido de agua, y está a una temperatura de 4 grados centígrados. Si yo, este este cubo agua, yo quiero aumentarle la temperatura a 5 grados centígrados. La cantidad de calor que tengo que ingresarle al cubo es 4,184 julios. Y eso de eso es lo que me habla la capacidad calorífica. Y esto que ustedes ven aquí, vamos a llegar a la conclusión que esto luego en el sistema inglés de unidades se llama caloría. Pero bueno, de eso no, no, nos vamos a encargar en un, unos instantes, pero por ahora vamos a determinar de hacer la definición de la capacidad calorífica específica o calor específico, en este caso del agua, que me habla de la inercia química o la inercia de calor. Entonces fíjense que el, la capacidad calorífica del agua es 4.184. Este valor que está aquí es un valor relativamente grande comparado con los metales. Los metales tienen capacidades caloríficas es decir, de un metal alrededor de 0. No sé, 0.5 eh, julios sobre gramos por kelvin, o grados centígrados. Eh, esta capacidad calorífica de los metales en comparación con la capacidad calorífica del agua es pequeña. Y bien, esto se puede explicar de la siguiente manera. Ustedes calienten eh, agua a 90 grados centígrados. Calienten un kilogramo de agua, un litro de agua. Calientenlo ahí a 99 grados centígrados. ¿Sí? Lo tienen ahí caliente y de igual manera al mismo tiempo calienten una lámina de aluminio. Bueno, vamos a calentarla bueno, a la misma temperatura para que vean la diferencia. 99 grados centígrados. Esto es aluminio y esto es agua, líquido, Ahí está. la capacidad calorífica del agua es 4.184, la de aluminio es aproximadamente 0.503. 0.3, supongo que el aluminio tiene, tiene menos capacidad calorífica, 0.4, etc. Bien, al mismo, tiempo, al mismo tiempo, nosotros vamos a tener aluminio a 99 grados centígrados, y vamos a tener agua a 99 grados centígrados. Vamos a dejar pasar aproximadamente 50 segundos. Y si usted le mete la mano al agua, te va a sentir eh, una sensación de quemazón, porque el agua, después de 50 segundos, después de, eso, de ese tiempo, todavía sigue caliente, todavía tiene calor. Mientras que el aluminio, a los 50 segundos después de haber estado 99, pues no se van a quemar, o sea, no, no van a encontrar que la temperatura después de 50 Segundo, va a ser, qué sé yo, pongámosle 30, pongámosle 40. Mientras que le el agua todavía continuará, no sea 95, 94. De eso se trata la, el valor de la capacidad calorífica. Entre más alto sea la capacidad calorífica, pues más conserva el calor de la sustancia. Entre más baja sea la capacidad calorífica, menos conserva el calor de la sustancia. Eso es en medida de la inercia de calor, de conservación del calor. Pero también me habla de que para yo subirle la temperatura al aluminio, necesito poco calor, mientras que para subirle la temperatura al agua, hoy pues necesito más calor, necesito más, más energía. Eso es con respecto a cuando una sustancia se encuentra en el mismo estado de la materia. Es decir, esto aplica, esta ecuación que está aquí, la ecuación que vamos a resaltar como 1, aplica para sustancias que están en el mismo estado. ¿Sí? Es decir, si el agua está líquida, pues para, para el agua en un rango de temperatura de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Sí? Porque el agua entre 0 y 100 está en estado líquido. Eh, y si el, si el rango de temperatura está entre, esto, entre 0 y 100, pues obviamente, toda la, la ecuación que tengo que usar, perdón, va a ser esta que tenemos aquí: masa del agua en gramos, capacidad calorífica, que se da en julio sobre gramos por Kelvin o julio sobre gramos por grados centígrados por el diferencial de temperatura. Eso es cuando todo está en un mismo estado. Cuando tenemos agua que está entre 0 y 100. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo hielo que está a menos, menos 3 grados centígrados? y lo quiero llevar a, o sea, a 5 grados centígrados. El hielo a menos 3 está en estado sólido, y el hielo a 5 ya no está en sólido, sino que, perdón, el agua en 5 está en estado líquido, ¿sí? y de sólido, sólido a líquido hubo un cambio de fase. ¿sí? Ese cambio de fase, cuando ocurre un cambio de fase, debo utilizar esta ecuación que está acá, que es la ecuación de cambio de fase. Esta ecuación que está aquí se denomina... Well, perdón, esta ecuación tiene unos, unos calores específicos asociados, que son diferentes a este calor específico de acá. Este que está aquí, esta, esta L, se denomina calor latente. ¿Sí? Y el calor latente se utiliza cuando hay un cambio de fase. Si pasamos de sólido a líquido, pues tendremos que usar el latente de fusión. Si pasamos de líquido a gas... Tenemos que utilizar el latente de vaporización. Ahora, si pasamos de vapor a gas, tendremos que usar el mismo latente de vaporización, pero con un signo negativo porque estamos condensando. Y si pasamos de líquido a sólido, tendremos que usar el mismo latente de fusión, pero con un signo negativo porque estamos solidificando. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones que, que nos van a servir para determinar calor en ciertos estado Tenemos esta ecuación para cuando todo está en el mismo estado, y tenemos esta ecuación para cuando hay cambio de fase. Profe, disculpe. ¿Sí, claro? Y la primera entonces, sí. profe, ¿en qué, ¿en qué sería exactamente? Recuérdeme. La primera, perdón. La, o sea, está, está diciendo la que, la que está de color rojo y la que está de amarillo o naranja, ¿No? o sea, como, como que para ¿No? el, la fase o el estado que es, pero la que está de color negro arriba? Bien, lo que pasa es que aquí estaba hablándoles de que el calor es una función eh, extensiva y por ende eh, necesita que esta constante, como es una función extensiva una propiedad extensiva, debe depender de la masa, por eso es que esta C ahora cambia a masa por la capacidad calorífica. O sea, esta C se divide en, Ah, ok. En, pero, eh, pero es como si siguiera siendo la misma función de arriba, solamente sí. como que... Ah, simplemente como un desglose de la ecuación de arriba. Ahora, estas, es... Ah, estas, ok, ok. específico, esto se sub -E, Por lo general se dan... Bueno, se sube... Arriba se les tiene que decir... Eh, bueno, no sé, si estamos hablando de agua, en estado líquido, etc. O sea, debemos diferenciarlo, porque bueno, ya vamos a llegar a, a los... A los Experimento. Profe, disculpe. Sí, claro. En la segunda fórmula, eh, no la escuché para... Que era la vez, perdón, en la de calor latente. Bien. Resulta que el agua puede sufrir... Bueno, si, si esto lo, lo relacionamos directamente con el agua, tenemos que el agua en la naturaleza la encontramos en tres estados, básicamente. Encontramos en estado sólido, la encontramos en estado líquido, y la podemos encontrar en estado vapor. Eh, los cambios de estado asociados para el agua de sólido a líquido se denomina eh, fusión y de líquido a vapor se denomina vaporización. Cuando en una reacción o una medida de calor nosotros vamos a determinar que hubo un cambio de estado, es decir, si pasamos de hielo que está a menos, menos 5 grados centígrados, esto lo, la temperatura final qué sé yo, va a ser 25 grados centígrados, Allí, obviamente, debo entender que hubo un cambio de fase, que pasamos de estado sólido, pasamos a estado líquido. Ese cambio de fase tiene que ser también considerado cuando vaya a medir el calor. Es decir, para cuando existe un cambio de fase, debo utilizar adicionalmente esta expresión. ¿sí? Y esta expresión, si hubo un cambio de fase de sólido a líquido, pues se denomina fusión, ¿no? Entonces, esta expresión sería, ese calor adicional sería igual a la masa, ...por el latente de fusión. Ahora, si esto también yo lo voy a pasar a, a vapor... ...que está a 250 grados centígrados... Eh, ...pues también hay otro cambio de fase de líquido a vapor... ...que se denomina vaporización. Entonces, adicional a esto, también tengo que usar eh, otro calor... ...o determinar otro calor... ...donde va a utilizar la masa por el latente de vaporización... Ahora, si pasamos al revés, es decir, si ya pasamos de líquido, vamos a pasar de líquido a sólido, pues el proceso es inverso. Eh, el latente que tengo que usar aquí es el mismo latente de fusión, porque estoy pasando de líquido a sólido, pero para la, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es entender esto como latente de condensación, perdón, de solidificación va a ser igual a menos 334 julios sobre gramos. Y el latente de condensación, que es el paso de vapor a líquido, va a ser igual a menos 2264.7. Esto igual a menos el latente de fusión, y esto va a ser igual a menos el latente de vaporización. Estos términos que están aquí vamos a tener que recordarlos. Eh, por lo general este es el que, más, el que más vamos a estar usando casi siempre. Eh, estos tenemos ahí que recordarlo y también las, las expresiones matemáticas. Pero con el tiempo ustedes se van a, a acoplar a esto y ya van a entender básicamente cuándo utilizar una ecuación y cuándo debemos complementarla con la otra ecuación. Para ello vamos a... Eh, primero la... Ahora, son 11-2, vamos a intentar resolver unos, un par de ejercicios y hacemos una pequeña pausa para seguir. Entonces aquí hay varios ejercicios, vamos a ver. Primero, primero que uno de los más sencillos, vamos a llevarlo para, para acá. Ahí está. subamos aquí la fuente para que se vea. Todo esto en negro. Y miremos el ejercicio. Se si alcanzan a apreciarlo ahí. El ejercicio habla de cuánta energía es requerida para calentar 80 gramos de agua desde una temperatura inicial de 26 grados centígrados hasta una temperatura eh, final de 48 grados centígrados. Me dicen que el calor específico del agua es 4.184 julios sobre gramos por grado centígrado. Antes de continuar para, expresar esta, para solucionar este ejercicio, miremos lo siguiente... Eh, resulta que la expresión que estaba allá arriba, bueno, voy, voy a anotar la expresión para determinar el calor. ¿sí? Este calor, bueno, voy a escribirlo con un minúsculo, calor va a ser igual a la masa, multiplicado por esa capacidad calorífica específica, multiplicado por el diferencial de temperatura. Resulta que voy a cambiar a la diapositiva y vamos a mirar que la capacidad calorífica específica del agua en estado líquido, que es este, este, está en julio sobre gramos por Kelvin. Y acá me la dan en julio sobre gramos por grado centígrados. Entonces, en función de eso, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a, a determinar el, el diferencial de temperatura en grados centígrados. Esto lo vamos a determinar en grado centígrados. vamos a diferen, determinar diferencias diferencial de temperatura. En Kelvin. Entonces el delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. De igual manera que abajo temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es de 48 grados centígrados. 48 grados centígrados. Menos la temperatura inicial son 26. Eh, de igual manera, eh, 48 en Kelvin, esos son 273, 48, 1, 2, 321, si mal no estoy. No tengo un calculador aquí conmigo. Menos 26. 26 serían 9, 9, 2, 299, 100. Bien, eh, ¿cuánto de esa resta arriba y cuánto de la resta abajo? 48 menos 26. Arriba 22. 22. ¿Y abajo? Pues debe ser igual. 22 Kelvin. Si lo no estoy. Bien, bien esto, quiere, sí, sí, esto me... quiere decir una cosa, que como tanto la temperatura en, en grados centígrados, como la temperatura en Kelvin son escalas lineales, es decir, que van de uno en uno, ¿sí? los delta T puede estar, pueden estar expresados tanto en grados centígrados como en Kelvin, y vamos a tener el mismo diferencial de temperatura. Es decir... Los, al yo ejecutar la operación con la capacidad calorífica expresada en grados centígrados o expresada en Kelvin, como se encuentra aquí en, esta, en este texto, pues vamos a tener el mismo vétalo. Entonces podemos tener en los C sub E, podemos tener julio sobre gramos por grados centígrados o tener, podemos tener julio sobre gramos por Kelvin. Vamos a tener el mismo, el mismo diferencial de temperatura. Con eso ya aclarado, vamos a proseguir. Diferencial de temperatura va a ser igual a temperatura final menos inicial, y eso me daba 22 grados centígrados. El calor específico del agua en estado líquido va a ser igual a 4,184 julios sobre gramos por grados centígrados. Y finalmente, eso me está brindando hoy el agua, la masa del agua va a ser igual a 80 gramos. Tenemos ya todo, vamos a ingresarlos en la ecuación, entonces aquí tenemos esto, nos da igual a 80 gramos, que multiplica a el calor específico, que da 4,184 julios sobre gramos por grado centígrados, por ese diferencial de temperatura, que da 22 grados centígrados. Cancelo gramos con gramos, cancelo grados centígrados con grados centígrados y me queda esto expresado en julios. Esto ¿Si me colaboras que no tengo calculadora en la mano. Se ¿Si me quedó. 7363.84. 7363.84 mil julios y por lo general cuando tengo una cantidad así grande lo que hago es expresarla en kilojulios y eso bueno, me daba siete coma tres seis kilojulios Bien, todo esto que realizamos aquí está basado en unidades del sistema internacional de unidades. Eh, pero eh, existe el sistema inglés, y el sistema inglés de unidades, la capacidad calorífica del agua es una caloría, o, o podemos realizar la siguiente conversión. Una caloría equivale exactamente a 4,184 puntos. Y la caloría se entiende como la cantidad de calor necesaria para elevar un gramo, de, bueno, un gramo de agua en un grado centímetro. Como les decía anteriormente, yo tengo aquí, digamos que esto mide un centímetro por un centímetro por un centímetro, hagamos aquí un cubo, ¿Sí? tengo que esto corresponde a un gramo de agua, y que la temperatura inicial del de este, de agua es 4 grados centígrados, y yo quiero que la temperatura final, quiero subir esta temperatura a una temperatura final de 5 grados centígrados. Vamos a determinar cuánto calor necesito, simplemente aquí aplico la fórmula, Q va a ser igual a la masa por C sub E, la agua líquida, por eh, delta T. Delta T es un grado centígrado porque voy a subir de... De 4 a 5, la temperatura final va a ser 5 menos la inicial 4, y eso me da 1. Y la masa es 1 gramo por la capacidad calorífica, que ya estoy írselo aprendiendo. 4,184 julios sobre gramos, el grado centígrado, por el delta T, que es 1 grado centígrado. Y esto me da exactamente 4,184 julios Dulce. Listo, esto equivale también a una caloría el logo que tenemos aquí arriba indicado eh, y una caloría se define como la energía necesaria para aumentarle la temperatura a un gramo de agua en un grado centígrado eso es una caloría en el sistema internacional de unidades, en el sistema, in, perdón, en el sistema inglés de unidades, en el sistema internacional, una caloría equivale exactamente a 4.184 joules. Es decir que este es el resultado que me dio aquí, también lo puedo expresar en calorías. Vamos a revisar la conversión de joules a calorías y entiendo que 4.184 joules, equivalen a una caloría y esto me da ¿Quién me colabora por favor siete mil trescientos sesenta y cuatro punto ochenta y cuatro entre cuatro punto ciento ochenta y cuatro 1760 1760 calorías ¿vale? y esto lo podemos pasar aquí los calorías también Bien, entonces yo creo que mi computadora ahora no aguanta más entonces vamos a adelantar la, la pausa y realizamos la pausa de 10 minutos, luego cuando regresemos, recapitulamos este ejercicio y continuamos con más ejercicios. Si les parece, vamos a una pausa de 10 minutos, son las 11.13. A las 11.24 nos vemos nuevamente. Y, jóvenes, continuamos. Bien, eh, vamos a recapitular este ejercicio. Y aquí simplemente lo que hicimos fue aplicar la ecuación para determinar el calor que involucra la masa, involucra la capacidad calorífica de la sustancia, en este caso estamos hablando de agua, e involucra a el aumento o disminución de la temperatura, el diferencial de temperatura del TATI. En este caso multiplicamos la masa, multiplicamos el calor específico o capacidad calorífica específica o simplemente E por ese diferencial de temperatura, dado que el agua estaba inicialmente a 26 y la queríamos llevar a una temperatura final de 48, lo cual me da un aumento de 22 grados centígrados. Aplicamos la expresión y determinábamos que el calor, el calor para aumentar el, esos 80 gramos de agua de 26 a 48 era es, esencialmente 7.363.84 polios. Eso lo podíamos eh, pasar a calorías o aplicando el factor de conversión, que una caloría equivale a 4.184 polios o Y entendíamos que una caloría era la energía necesaria para aumentar en un grado centígrado, un gramo de agua también habíamos visto que este diferencial de temperatura delta t lo podíamos expresar en grados centígrados o en kelvin y que íbamos a tener el mismo resultado bien eh, ya con eso entendido o aplicado vamos a revisitar otro ejercicio de calor eh, bueno este que involucra calor latente para ir aplicando las dos expresiones, estaba por separado. No, no necesariamente debemos introducir la ecuación anterior. Aquí vamos a intentar resolver. En este punto, vamos a determinar la energía necesaria para fundir hielo. ¿Sí? Y me. Me dicen que el calor latente de fusión del agua es 334 julios sobre gramos. Aquí quiero que noten también la diferencia que el calor latente, o sea, este, la expresión de calor latente, L, en este caso es de fusión, entonces por eso lleva debajo una F eh, pequeñita, un subíndice como F, y es igual a 334 julios sobre gramos. Y quiero que noten que el calor latente, o ese, si sí, esta expresión para el calor latente no tiene, no tiene involucrado la temperatura, la temperatura no va involucrada en el calor latente. Este T, o grados centígrados, o Kelvin, o Fahrenheit, o Rankin, no va involucrado en el calor latente, porque el calor latente solamente me propicia que las moléculas de agua que están en estado, bueno, Recordemos un poco lo de los cambios de estado. Aquí tenemos agua en estado sólido, que está bien compacta, está bastante distribuida, está bastante organizada, entropía pequeña, y acá tenemos agua en estado líquido, y está bastante dispersa, está más desordenada, está en menos eh, condiciones como la que tenemos acá, y si nosotros esto lo vemos a 0 grados centígrados, que es la temperatura crítica del agua de fusión, lo que está sucediendo es que moléculas de sólido están pasando a la fase líquida y también moléculas de líquido están pasando a la fase sólida. En esa interfase, entre 3 El calor latente, lo que, me, da, lo que me, me va a permitir calcular es la energía necesaria para yo tomar todas estas moléculas que están en estado sólido y pasarlas a estado líquido. Es decir, voy a hacer una... Fusión completa. Eso es lo que me quiere decir el calor latente. Y solamente me habla de los cambios de fase. Ahora bien, si yo quiero determinar el calor necesario para convertir 75 gramos de hielo, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de calor cuando se involucra el cambio de estado. Esa ecuación, como habíamos visto, voy a regresar a la diapositiva. Es igual a la masa por ese latente. Solamente la masa por el latente en este caso de función. Ahora, el calor necesario para convertir 75 gramos de hielo es el siguiente. Tenemos entonces que la masa equivale a 75 gramos. Multiplicado por el latente que son 300, 334 julios sobre gramos. Y cancelamos gramos con gramos y me queda el calor expresado en joules, que son unidades de energía. ¿Y quién me colabora nuevamente, que no tengo calculadora con, conmigo en estos momentos? 25.050. 25.050 joules, es ese calor necesario para convertir agua en estado líquido, o sea, 75 gramos de agua en estado sólido a líquido, es esa temperatura. Entonces ya hemos empleado las dos expresiones por separado, en este caso, eh, determinación del calor eh, cuando hay aumento de temperatura y determinación de calor cuando hay cambio de fase. Ahora vamos a... Aplicar un ejercicio donde, um, este que tenemos acá, este último. Ya llegamos a, a resolver estos dos. Uno donde tengamos que aplicar eh, las dos expresiones. Este ejercicio es, eh, el texto es bastante corto, pero es sustancioso. Me dice, calcule la energía necesaria para calentar 24 gramos de hielo, que está a una temperatura de menos 20 grados centígrados, hasta vaporizarlo a 250 grados centígrados. Vamos a intentar entender qué es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Vamos a colocar aquí el hielo de color azul. Tengo aproximadamente 20 gramos de hielo. Ahí sí, está 20 gramos de hielo, un cubo de hielo, eh, y necesitamos llevarlo hasta un estado de vapor. Si sí, hago un estado de vapor, que está a 250 grados centígrados. Les hago una pregunta: en el paso de líquido, perdón, de sólido, ya les dije la respuesta, de sólido a vapor, hay un estado que está en la mitad, Es ¿no? el estado líquido. Entonces, para yo pasar de hielo sólido a agua en vapor, tengo necesariamente que haber pasado por estado eh, líquido, dado que las condiciones de sublimación del agua tienen que ser unas condiciones eh, especiales, entonces no podemos sublimar y, y debemos entonces realizar el paso de, de sólido a líquido para poder llegar de sólido a vapor. Entonces aquí vamos a dibujar agua. En estado líquido. Entonces, entendemos, o sea, nosotros somos capaces de entender que a menos 20 el agua está en estado sólido. Aquí tenemos una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y entendemos también que este vapor está a una temperatura de 250 grados centígrados. Existen dos temperaturas críticas del agua... Una es la temperatura crítica de fusión, que es 0 grados centígrados. Es decir, a, a 0 grados centígrados, el agua está en un equilibrio líquido-líquido sólido, y a 100 grados centígrados, el agua está en un equilibrio líquido-vapor. Y también... Nosotros entendemos que entre 0 y 100, la mayoría del agua está en estado líquido. Entonces, para entender este ejercicio, yo debo primero entender qué es lo que debo calcular, o qué es lo que va a pasar. Voy a llevar hielo que está a menos 20, lo voy a llevar hasta 250 grados centígrados, es decir, lo voy a vaporizar. Pero ese hielo que está a menos 20, ¿sí? primero tengo que acercarlo a la temperatura crítica, 0 grados centígrados. ¿Sí? Y en 0, pues antes de, la, de esa barrera de interfase, pues todo, debo entender que todo el hielo está en estado sólido. ¿Sí? Entonces, debo primero propiciar el calentamiento del hielo desde de menos 20 hasta 0, luego debo propiciar el cambio de fase. ¿Sí? Debo propiciar ese cambio de fase para que el agua aquí se convierta en estado líquido. Luego debo calentar esa agua líquida que está en cero, llevarla toda hasta 100 grados centígrados, todavía líquida. Y luego debo propiciar el cambio de fase a estado vapor. Y luego ese vapor debo calentarlo hasta 250. Todo eso es lo que involucra este ejercicio. Entonces, voy a hacer una grafiquilla por aquí abajo. Eh, esto se subió gráfica por aquí abajo de, lo que, de los datos de calor que tenemos que calcular. En la parte izquierda vamos a tener temperatura en grados centígrados y vamos a colocar por aquí abajo menos 4 grados centígrados. Vamos a colocar un poquitico más arriba, vamos a colocar 0 grados centígrados. Perdón. Aquí tenemos menos 4 grados centígrados, aquí tenemos... 0 grados centígrados en este punto. Por acá vamos a colocar 100. Y por aquí un poquito más arriba vamos a colocar 250, aunque esto no está acá. 250 grados centígrados. Bien, y vamos a entender qué es lo que pasa entonces. O okay, que estas mismas flechas que están acá vamos a dibujarlas. Entonces tenemos agua en estado sólido a menos 4. Y debemos calentarla hasta cero. Vamos con los mismos colores, que no nos confundamos. Tenemos agua en estado sólido a menos 4 y debemos calentarla. Esta rampa hacia arriba indica un calentamiento de temperatura hasta 0 grados centígrados. Hielo a menos 4, hielo a 0. Luego, ¿qué debo propiciar? Debo propiciar que todo ese hielo sólido se convierta en agua líquida. Esta rampa, esta línea vertical, eh, horizontal involucra que no hay cambio de temperatura, esto es un cambio de fase. De sólido a líquido se llama eh, fusión. Coloquemos una F aquí para entender qué es fusión. En este punto, en este momento, de esta, de esta línea, por aquí, vamos con que ya, bueno, recapitulemos nuevamente. En este punto tenemos, es el agua sólida a menos 4. En este punto de aquí, todavía tenemos agua sólida a cero. En este punto de aquí tenemos ahora agua líquida a cero. ¿Y ahora qué debe suceder? Pues debo propiciar que esa agua que está a cero grados centígrados líquida se convierta en agua, o bueno, pase a, a una temperatura de 100 grados centígrados. Este cambio que ustedes ven aquí. Pasamos de agua que está en cero grados centígrados a esta agua que está a 100 grados centígrados, centígrados toda líquida. Luego qué debe suceder, pues toda esa agua que está a 100 grados centígrados debe convertirse, ¿sí? agua que está 100 debe convertirse en agua en estado de vapor. ¿sí? todavía a 100 esta línea horizontal, que no, no me salió tan horizontal como esperaba. Esta línea horizontal lo que involucra es que no hay un aumento de temperatura, solamente hay un cambio de fase. Este cambio de fase del de líquido a vapor se llama vaporización. Y finalmente, finalmente aquí tengo agua en estado de vapor, lo que debo hacer es subirla a una temperatura de 250 grados centígrados Vamos a borrar esto por aquí. Y listo. Toda esta gráfica, toda esta gráfica que está aquí son todos los calores que yo debo determinar, este vamos a colocarle por aquí abajo, Q1, Q1, este que está aquí lo vamos a denominar Q2, este que está por acá lo vamos a determinar Q3, este calor que cambio de fase, Q4, y por último este calor que está acá arriba, Q5. Entonces, eh, la energía necesaria... O el calor total va a ser igual a la sumatoria de todos estos calores. El Q total va a ser igual al calor 1, Q sub 1, más Q sub 2, más Q sub 3, más Q sub 4, más Q sub 5. Listo, entonces de, para solucionar este ejercicio lo que debo hacer es eh, calcular cada uno de esos calores y sumarlos para calcular el calor total. Ah, lo único que, es, que hay que tener en cuenta es cuando hay que aplicar las ecuaciones. Resulta que en las rampas diagonales hay aumento de temperatura. Allí debo utilizar la ecuación de que calor es igual a la masa por el calor específico de ese, de ese estado por diferencial de temperatura en las rampas, perdón, en las líneas horizontales no hay intercambio de temperatura, solamente el cambio de fase. De utilizar calor es igual a la masa por el latente de ese cambio de fase, bien sea fusión o bien sea vaporización. Y listo, con eso ya puedo determinar todo el calor necesario para llevar el agua que está a menos 20 hasta agua a 250. Bien, entonces procedamos a realizar los respectivos cálculos. Bien, entonces por aquí vamos a determinar. Bueno, voy a, voy a traerme los valores que necesito para. Trabajar. Primero que todo voy a traerme la masa. La masa del agua son exactamente 24 gramos. 24 gramos. ¿Y qué más valores necesito? Necesito en, este, en esta etapa de aquí, en la etapa 1, el agua está en estado sólido, entonces necesito el calor específico C sub del agua en estado sólido. Ese calor específico del agua en estado sólido, pues lo tengo en la diapositiva. Voy a recuperarlo de allá. Y es calor específico del agua en estado sólido, 21.108 julio sobre gramos por grado centígrado. 2.108 108. julios sobre gramos por grado centígrado. Bien, entonces para determinar el calor 1, puso 1 aquí, estábamos en azul, q 1, este va a ser igual a la masa, por ese calor específico del agua en estado sólido, por el diferencial de temperatura. Vamos a determinar ese diferencial de temperatura, y es que yo voy a pasar agua que está a menos 4, y la voy a llevar a una temperatura final de 0. Es decir, eh, la temperatura final... Va a ser igual a 0 y la temperatura inicial va a ser igual a menos 4. Entonces, 0 menos, eh, menos menos 4, eso me da 4 positivo y por ende ya puedo determinar el calor 1. La masa son 24 gramos por el calor específico que son 2,108 eh, julios sobre gramos por grado centígrado por el diferencial de temperatura que da 4 grados centígrados se cancelan grados centígrados con grados centígrados, gramos con gramos, y me da que el calor 1 es igual a 24 por 2.108 por 4. Sí, sí, sí. 202.368. Muy bien. Ahí tenemos, gracias. Ahí tenemos el primer calor que es calentar el hielo de menos 4 a 0. Ahora necesitamos determinar el segundo calor Q2. Que corresponde a hacerle un cambio de fase de estado líquido, perdón, es de estado sólido a estado líquido. Ese Q2 se calcula utilizando la ecuación de la masa multiplicada por el latente, en este caso de sólido a líquido, ese cambio de estado se llama fusión, y el latente, voy a colocarlo por acá abajo, el latente de fusión es igual a, voy a recuperarlo acá, latente de fusión vale 334 julios sobre gramos. 334 julios sobre gramos entonces la masa, siguen siendo los mismos 24 gramos. Eh, bueno, aquí el ejercicio en ningún momento me dice que se pierde masa, entonces yo asumo que hay una conservación de la masa, que no hay una pérdida de masa. 24 gramos multiplicado por ese latente de fusión, eh, que vale 334 julios sobre cancelan gramos con gramos me queda esto expresado en eh, en julios 8.016 muchas gracias 8.016 julios listo, ya en este momento estoy en este punto y en ese punto tengo agua en estado líquido, a 0 grados centígrados ¿Qué debo hacer ahora? Pues debo subir la temperatura hasta 100 grados centígrados. Como hay aumento de temperatura, debo usar esta ecuación que involucra aumento de temperatura, delta T. Esa ecuación es Q3, que va a ser igual a la masa multiplicada por el calor específico del agua en ese estado, pues tenemos agua de estado líquido, por el diferencial de temperatura. Vamos a llevar el agua de 0 a 100 grados centígrados, así que delta T va a ser igual a 100. La masa sigue siendo la misma, 24 gramos. Y el calor específico del agua, no, no lo conozco, o su sea, agua en estado líquido, vale exactamente 4,184 julios sobre gramos por grado centígrado. Eh, 24 por el calor específico, 4,184 julios sobre gramos por grados centígrados, por 100 grados centígrados, que es ese aumento de temperatura. Todo multiplicado aquí por, aquí que se cancelan entonces gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados, y me queda todo en Joules. 24 por 4.184 por 100, me da el calor 3. 10.041. ¿10.042? Dulce, listo, ahí ya. 10.041. 41 disculpame, ¿eh? gracias. Vamos a correr esto tiquitín. Y en estos momentos me encuentro aquí, me encuentro con agua en estado líquido todavía, pero que todo está en, a 100 grados centígrados. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues debo propiciar el cambio de fase. Pero no bueno, se le entiende. Ahora me Hola, mi. Yo le escucho como cuando, cuando en la radio pasan esas interferencias y se queda ese sonido Bien, raro ahí. Debo tener problemas de conexión. ¿Y ahora? ¿Igual? Sí, así es. Ahí... Sí. Bueno, entonces asumamos que, que no escucharon lo último. Y entonces, eh, el último, la última ecuación que empleé, eh, que era Q sub 4, Q sub 3, perdón. En Q sub 3 lo que yo había calculado era simplemente el calor necesario para aumentar la temperatura de agua líquida. Estaba a cero, llevarla hasta 100 grados centígrados. Y, y en estos momentos, en este Q sub 3, aquí me encuentro exactamente en este punto... Y ahora lo que debo hacer es propiciar que esa agua que está líquida a 100 pase toda a estado vapor con un cambio de fase de líquido a vapor. Ese cambio de fase se llama vaporización o evaporación y ese correspondería a Q sub 4. Q sub 4 va a ser igual a la masa por el latente de vaporización. que Es si sí no me lo sé, está por acá. La tente de vaporización es 2264.7. Bueno, coloquémoslo por acá también. La tente de vaporización 2264.7 julio sobre gramos. La masa sigue siendo la misma, 24. Perdón. Eh, sigue siendo la misma, 24 gramos. Y el latente puede ser que anotamos 2.264.7 julios sobre gr gramos. Cancelamos gramos con gramos. Y si son tan amables... 54.352.8. Ah. Hola. Y ya para culminar, pues tenemos, o sea, en este caso ya le hemos propiciado ese cambio de fase. Ahora para culminar lo que tengo que hacer es calentar ese vapor que está 100 pasarlo a 250. Con eso determinamos el calor 5. Q, 5. 5. 1 sub 5 va a ser igual a la masa por el calor específico del agua en estado vapor por ese diferencial de temperatura de 100 a 250, va a ser 150. Bien, la masa va a ser 124 gramos, que no se pierde nada. Y el calor específico del agua en estado vapor es 1.996 julio sobre gramos centígrados. C sub E del agua en estado de vapor, 1,996 julio sobre gramos por grado centígrado. Bien, aplicamos este ecuación, que es 1,996 julio sobre gramos de grado centígrado. Por el diferencial de temperatura de, de 100 a 250 es 150. Se le grados centígrados con grado centígrados, gramos con gramos, me da todo esto en junio, siete mil punto ciento ochenta y punto seis. Muy bien, gracias. Eh, listo, entonces ya con eso calculé profe, profe disculpe, confírmeme el calor específico en estado eh, gaseoso es 1.996 o 1.996 uno coma uno coma, uno coma. Ah, okay, gracias. lo siento, pero esa cosa a veces confunde por el punto de mil vale, que dicen yo, y todo eso yo que el punto de mil no lo pongo. ah bueno, entonces es 1.996 Gracias. Listo, entonces ya tenemos todos los calores Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, y para determinar todo el calor necesario para convertir 20, eh, perdón, 24 gramos de hielo que están a menos 20 hasta 250, pues sería la sumatoria de todos estos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Y qué más manda la parada es el calor latente de la vaporización. Es decir, que para que el agua para, para que el agua rompa el bor, decir, para que pase de estado líquido a vapor, se necesita bastante calor, profe. Dígame que me estoy dando cuenta que yo le di el resultado de, de, o sea, de la operación de Q sub 3 era 10.041 punto joules. Le falta un cero. Ah, sí. Dale. Corrijamos. Pues Quizás yo lo noté mal. Bien, entonces, realicen la sumatoria y esa es todo el calor necesario. ¿Qué más resolvamos? Resolvamos uno... ...que utilice la primera ley de la termodinámica. Este. Ese, y después el otro, y ahí ya culminamos. Entonces, el resultado este es simplemente la sumatoria de todos estos calores... Eh, recuerden que cuando el calor es positivo, eso por lo general me implica un aumento de temperatura. Y significa que mi sistema ganó calor. O sea que a, que a mi sistema, recordarán ustedes que en termodinámica tenemos mi sistema, tenemos la pared y tenemos el entorno. Cuando del entorno se, eh, introducimos calor a mi sistema o introducimos energía, el calor siempre va a ser positivo. Cuando... Pero, disculpe, ¿será que puedo repetir un momentico? Es que como que ahora cayó un rayo y hubo interferencia. Disculpe, cuidado con los rayos. Cuando, ¿Recordarán ustedes que en termodinámica eh, eh, los estudios están enfocados en la siguiente... Están enfocados de, de la siguiente manera. Tenemos mi sistema... Tenemos el sistema que puede estar aislado o no. ¿Sí? Y por fuera tenemos el entorno. El sistema más entorno compone el universo. Si el entorno le introduce calor a mi sistema, introduce Q, eso hace que mi sistema aumente la temperatura. Y eso hace que mi sistema gane calor. Es decir, que Q va a ser positivo. ¿Sí? Mi sistema gana calor porque el entorno le está proporcionando calor. Si pasa un caso contrario, si tenemos mi sistema, que está a una temperatura elevada, sistema, y acá tenemos el entorno, y es ahora el, el calor que se está escapando del sistema, que uh, está saliendo del sistema, aquí vamos a tener que el signo del calor va a ser negativo. Entonces vamos a entender que cuando el calor es positivo, mi sistema gana calor, y cuando el calor es negativo, mi sistema pierde calor. Entonces, en equilibrio termodinámico, si un sistema gana calor, si tenemos dos sistemas interactuando y un sistema gana calor, el otro lo debe perder. O que si un sistema pierde calor, el otro lo debe ganar. Con eso en mente vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Recuerden, si un sistema gana, el otro debe perder. Si el sistema pierde, el otro debe ganar. Equilibrio termodinámico. Aquí tenemos este ejercicio en donde voy a separarlo, voy a... a Primero que todo vamos a colocar todo el mismo color, colocar todo el texto negro, y tengo dos sistemas. O sea, voy a, voy a leer los ejercicios y vamos a identificar cuáles son los dos sistemas. Dice, un trozo de metal que está a 180 grados centígrados se deja caer en una cubeta de agua que tiene 400 gramos, que está a 25 Después de un tiempo, la temperatura final de la mezcla es de 28. ¿Cuál es la mezcla? Pues los 70 gramos de metal y el agua alcanzaron una temperatura de 28. Me preguntan por la capacidad calorífica de metal. Dentro de todo esto, eh, en este ejercicio no se me dice eh, que considere el latente, porque el metal está a 180 grados centígrados. Y de manera real, cuando yo tengo algo que está a 180 grados centígrados y lo dejo caer en agua, pues el agua va, que, están, que entra en contacto con ese metal se va a vaporizar. Pero en este ejercicio no eso no sucede. ¿sí? Eso no, no vamos a considerar que eso sucede. O considerar que el sistema está aislado y el metal, esos 70 gramos están a 180. Después de un rato, todo el sistema, tanto el metal como bueno, toda la mezcla de sistemas, tanto el metal como, como el agua, van a estar a una temperatura de 28. Por el otro lado... Esos 400 gramos de agua que están a 25, después que le metieron el metal a 180, pues lo vamos a tener una temperatura un poquitico más arriba, o sea, 3 grados más arriba, que es 28 grados centígrados. En todo esto, nuestros ambos sistemas, tanto el metal como el agua, sufren cambio de temperatura, ¿sí? Y como sufren cambio de temperatura, yo puedo determinar calores, ¿sí? Vamos a identificar quién pierde y quién gana. Resulta que si yo estoy a una temperatura superior y después de un tiempo estoy a una temperatura inferior, perdí calor. Es decir, el metal es el que va a estar perdiendo calor. Y si yo tengo una, estoy a una temperatura inferior y después de un tiempo estoy a una temperatura superior, quiere decir que gané calor. En este caso, el agua fue la que ganó calor porque pasó de 25 a 28 y el metal perdió porque pasó de 180 a 28. En ambos casos, la temperatura final Vamos a colocarla aquí en negro, T sub F, para ambos sistemas como la temperatura, bueno, T sub F va a ser igual a 28 grados centígrados. Este T sub F en algunos libros también la podemos encontrar como temperatura de equilibrio. ¿Por qué de equilibrio? Pues porque después de un tiempo ambas temperaturas alcanzan el ambas sistemas alcanzan un equilibrio termodinámico. Con esto en mente vamos entonces a, a solucionar este ejercicio. Vamos, voy a intentar seleccionar los dos sistemas o resaltar los dos sistemas por separado. Eh, resulta que el sistema que gana calor, acá arriba está en verde, entonces para eh, iluminarlos del mismo color, entonces voy a iluminar el sistema que gana, que gana calor, que es el agua. 400 gramos a 25. ¿Sí? Y el sistema que pierde calor... Eh, que está acá en rojo, es el metal. Son 70 gramos a 180. ¿Sí? Entonces vamos a, a establecer el siguiente equilibrio termodinámico Por conservación de la primera ley de la termodinámica o de, de conservación del calor, si un sistema pierde calor, si Q, coloquemos aquí si un sistema pierde calor, esto debe ser igual a que otro sistema esté ganando calor. En este caso, mis dos sistemas van a ser el metal, que es el que pierde calor, y el agua, que es la que gana calor. Entonces, ya, bueno, voy a subir un poquito para, que, para eliminar eso que está allá. Subimos, subimos, subimos por aquí. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, subamos un poquito, listo. Entonces vamos a escribir la, la expresión que me permite calcular la, la ecuación en rojo, la que pierde calor. ¿Sí? Entonces ese calor que se pierde, que aquí voy a colocarle calor de metal, es bueno colocarle aquí calor de metal y este va a ser calor del agua. El calor de metal va a ser igual a la masa del metal, por eh, la capacidad calorífica del metal, por el diferencial de temperatura para el metal. Y de igual manera para el agua, bueno, esto debió ser rojo porque es que está perdiendo, vamos a ver si podemos colocarlo aquí todo en rojo. Muy bien. Y ahora para el agua, ¿sí? el calor del agua, va a ser igual a la masa del agua, por el calor específico del agua, pero ojo que el agua está toda en, en líquido, o sea, pasamos de 25 a 28, es decir, que el calor específico que tenemos que usar aquí es líquido, por ese diferencial de temperatura para el agua. Por aquí ya debemos saber que el metal va a perder calor, o sea, esto debe ser negativo, y el agua va a ganar calor, esto debe ser positivo, pero por ahora no lo consideramos. Bien, vamos a determinar por aparte los diferenciales de temperatura para emplearlos en esta expresión. Y el diferencial de temperatura del metal, delta T del metal, va a ser igual temperatura de equilibrio o temperatura final. Esto es en negro, temperatura final o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del metal el metal inicialmente estaba a 180 y finalmente alcanzó una temperatura de 28. Entonces esto dale, da 28 grados centígrados menos, eh, la, perdón, la final es 28, sí, la inicial es 180. Eso me da obviamente negativo. Menos 152. Bien, esto da menos 152 grados centígrados. Es el delta T metal, la masa está allí, todo. Por el, por el otro lado vamos a determinar el delta T del agua. Simplemente para tener esto aquí, el delta T del agua. El agua estaba finalmente, o llega a una temperatura de equilibrio de 28. Entonces, F... Estas dos son las mismas temperaturas. Menos T sub I, el agua. El agua finalmente llegó a una temperatura de 28 grados centígrados. E inicialmente estaba a una temperatura de 25. 28 menos 25, pues son 3 grados centígrados. Ahora bien, con eso ya calculado podemos establecer el equilibrio de que quien pierde eh, va a ser igual a quien gana, quien gana va a ser igual a quien pierde y eh, podemos escribir la siguiente expresión. El calor del metal, vamos por acá, Q del metal va a ser igual a Q del agua. Entonces, el calor del metal va a ser esta expresión que está aquí y el calor del agua va a ser esta expresión que está aquí. Tenemos entonces del metal, es la masa del metal por la capacidad calorífica del metal por el diferencial de temperatura del metal. Esto va a ser exactamente igual a la masa del agua, que es el uso del, del agua, masa del agua, por la capacidad calorífica del agua por el diferencial de temperatura. De la... Listo, el ejercicio me está preguntando básicamente por la capacidad calorífica del metal. Es decir, me pide que determine cuánto vale C sub E del metal. Esta expresión que está aquí. Despejamos y al final obtenemos que la capacidad calorífica del metal... Perdón, es que tengo aquí un enredo... Ah. La capacidad calorífica del metal va a ser igual a la siguiente expresión: masa del agua por capacidad calorífica del agua por diferencial de temperatura del agua. Todo esto dividido entre la masa del metal. diferencial de temperatura de un metro. Disculpen. Bien, ahora simplemente reemplazamos los valores y vamos a ver Este aquí, en ningún momento lo había colocado, este menos debe ser ingresado en la ecuación en estos momentos. Sí, dado que esto que está acá abajo, bueno, este menos, sería ese menos que va allí, este mismo menos que va acá, y simplemente reemplazamos los valores que tenemos allí, la masa del agua, bueno, lo que vemos el sitio negativo, la masa del agua son 400 gramos, el valor específico del agua son 4,184 julios, sobre gramos, por grados centígrados, por diferencial de temperatura del agua, que fueron 3 grados centígrados, todo esto dividido entre la masa del metal, que fueron 70 gramos, por diferencial de temperatura del metal, que son menos 152, paréntesis, menos 152 grados centígrados, Cabe resaltar que este menos que está aquí, con este menos que está acá da positivo, y la capacidad calorífica me da positiva. Nota importante, las capacidades caloríficas no pueden ser negativas, siempre tienen que ser positivas. Por ende, este menos que está aquí, con este menos que está aquí, menos con menos, da más. Y para ese metal, la capacidad calorífica es igual a 0,1 Él no colabora con el cálculo 0,66. 0,66. ¿Qué unidades quedan? Pues aquí se cancelan gramos, se cancelan con estos gramos, con estos grados centígrados, se cancelan con estos grados centígrados. Y arriba me queda Julios. Y abajo me queda gramos por grados centígrados sobre gramos por grados centígrados es el resultado, la capacidad calorífica del metal 0.66 y está en el rango de las capacidades caloríficas de los metales que son entre 0 y 1 más o menos está bien resuelto no sé si tienen alguna duda con este una duda o comentario Pues yo diría Todo que lo claro. hiciera como, o sea, yo hasta ahora lo veo claro, pero como que haciendo ya una, eh, de probar, una, o sea, porque como una parece negativo y el otro es positivo, entonces como que con el 0,66, entonces poniendo los resultados y a ver cómo, cómo da el resultado y si es correcto de verdad, si sí me hago entender. Ah, ok. Dale. ¿Quieres que probemos que esta igualdad sí se conserva. Tal. Pues bien, entonces coloquemos eh, que en la izquierda, bueno, primero coloquemos la, la calculemos el calor del agua, es, el, es verde. Entonces, Q del agua va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el. Delta T del agua. Entonces, para el agua la masa son 400 gramos por el calor específico 4.184 julios sobre gramos por grado centígrado por el delta T del agua que pasó de, 20, de 25 a 28, son 3 grados centígrados y eso me da el calor del agua, 400 por 4 son 1600 por 3, 4.5. Profesor, no da. A mí sí me dio. Es que, no sé, porque es que a mí en la división esa me dio en, de entre 5.020,8 entre 10.0640 me da que es 0,71. O sea, el resultado final me da 0,71. 471 en lugar de 0,66 sí ¿Cuánto queda? ¿Eh? 0,471 bueno, ya, ya voy a verificar cuánto si, si, Entre 70 Entre 151 0,471 Sí, efectivamente, 4.71.8. Acabamos con las cuatro cifras. 0.4.71.8 julios sobre gramos y grados centígrado. Listo, este mismo se, eh, lo vamos a emplear para determinar el calor del metal. Y ya determinamos el calor del agua a 50.20.8. Por último, el calor de metal, Q de metal, va a ser igual a la masa de metal, que son 70 gramos. Y escribimos la fórmula masa de metal por calor específico de metal por diferencial de temperatura para el metal. La masa de metal son 70 gramos. 70 gramos por el calor específico de metal, que ya lo rectificamos y me da 0.4718 julios sobre gramos grados centígrados por el diferencial de temperatura del metal que pasó de 180 a 26 a 28 y eso da 152 negativos menos 152 grados centígrados y esto debe ser igual a aproximadamente a menos menos 50 y bueno, eso, multiplicado por 70, igual, multiplicado por 152, eso me da 50, 20.8. Entonces, eh, recordarán ustedes que quien pierde se le coloca signo negativo, y quien pierde es el metal, entonces tenemos aquí que menos U del metal, Debe ser igual a quien gana, que es el agua, le coloca signo positivo. Q del agua. Entonces, el, el menos del metal lo tenemos aquí menos por menos 5020.8. Esto es joules. Y esto debe ser igual a positivo del agua. 50. 20.8 eh, menos con menos da más y tenemos que más 50.20, 50.20.8, perdón, plus es igual a más 50.20.8. Entonces ahí la igualdad se conserva y ya hemos demostrado que en realidad pues, quien pierde se le coloca signo negativo, quien gana se le coloca signo positivo y que las capacidades caloríficas siempre deben ser positivas. No tenemos inercia, bueno, no, no tenemos todavía evidencia de que existan materiales con capacidades caloríficas negativas. Bien, continuemos entonces para solucionar ya el último, aunque no creo que nos dé tiempo, pero bueno, vamos a intentar a ver si nos está... Si no me si no da tiempo, les dejo la ecuación indicada y ustedes ya reemplazarán. En estos tipos de ejercicios, cuando nos piden calcular la temperatura final, eh, yo les voy a hacer la demostración de cómo llegar a la fórmula de la temperatura final, pero ustedes cuando se enfrenten a este tipo de ejercicios, simplemente utilicen la fórmula. Yo es porque, eh, como estoy en un ejercicio de, de docencia, eh, les voy a demostrar la fórmula y ustedes simplemente al final lo que hacen es aplicar la fórmula. Listo, entonces vamos a verificar aquí que todo esté bien para poder empezar. 25, 200, listo. Bien, entonces entendamos aquí qué es lo que sucede. Bueno, sucede algo similar al ejercicio anterior. Eh, ¿No más? Vamos a, a ejemplificarles aquí qué es lo que sucede yo tengo tengo 200 200 gramos de agua aquí tengo un receptáculo con 200 gramos de agua aquí tengo agua y lo que sucede es que yo a esos 200 gramos de agua les dejo caer una barra de hierro de 100 gramos de agua va para acá adentro 100 gramos de agua es, eh, el agua inicialmente estaba a 25, la temperatura del agua, y el metal, vamos a asumir que estaba, estaba caliente. Estaba a 95. ¿sí? El metal estaba a 95 grados centígrados. Del metal conozco la capacidad calorífica, del agua también la conozco, y me piden después de un tiempo, ¿cuánto es esa temperatura final? O la temperatura de equilibrio. Después del tiempo, cuánto es la temperatura de equilibrio. Debo establecer los mismos, la misma igualdad anterior. De, debo primero identificar quién pierde calor, quién gana calor. Y obviamente el, el hierro está a 95 y lo sumerjo en agua que está a 25. Por ende, el hierro va a perder calor, calor y el agua pasa de 25 a, a un poco por encima. Entonces el agua va a ganar calor. Y me, en ambos ejercicios me piden que calcule la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a establecer esos equilibrios termodinámicos y poder pues, resolver este punto. Entonces por un lado vamos a tener que el hierro pierde y que el agua gana. Entonces quien gana vamos a colocarla aquí ahora con azul y quien pierde la colocamos allí con rojo. Entonces debemos establecer este equilibrio de que Q del agua debe ser igual a menos Q del hierro. Bien, entonces con eso en mente ya vamos a, a escribir las ecuaciones. Q del agua va a ser igual a la masa del agua por eh, la capacidad calorífica del agua por el diferencial de temperatura, pero voy a escribir los... Eh, expresados, no con pues el delta T, que va a ser igual a la temperatura final o temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Cierro aquí paréntesis, esto va a ser igual a menos la masa del hierro por la capacidad calorífica de hierro. Lo tomo aquí, Fe por Abro paréntesis nuevamente, la temperatura final, que es la misma temperatura final de acá, menos eh, la temperatura inicial del hierro. Todos estos datos están allí simplemente yo lo que hago es reemplazar, pero podemos llegar a una expresión de manera general para determinar la temperatura final. Eh, aplico propiedad distributiva en la izquierda, si, si nos da tiempo, entonces tenemos en la izquierda tenemos masa del agua por calor específico del agua por temperatura final menos masa del agua por calor específico del agua. Por la temperatura inicial del agua. Y esto va a ser igual a la derecha. También aplicando propiedad distributiva. Tenemos entonces. Que menos la masa del hierro. ¿vale? Masa del hierro. Por calor específico de hierro. Por la temperatura. Final. Más. Porque menos con menos da más. Eh, masa del hierro. Por calor específico del hierro, por temperatura inicial del hierro. Aquí mi incógnita es la temperatura final, por ende esta expresión de aquí la voy a pasar a sumar al otro lado y esta expresión de acá la voy a pasar a restar al otro lado. Es decir, agrupando términos obtengo la siguiente expresión: masa del agua por calor específico del agua por temperatura final, eso, F, eh, más, porque este pasa, está negativo, pasa positivo al otro lado, la masa del hierro, multiplicado por el calor específico del hierro, por la temperatura final, esto va a ser igual a, pues en la derecha tengo masa del hierro, calor específico del hierro por temperatura inicial del hierro. Y este, es, este término que está aquí en la izquierda pasa al otro lado como positivo, más masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua. En la izquierda, en la expresión de la izquierda, pues lo que hago es o sea, factor común temperatura final. Eh, temperatura final es factor común de masa del agua por calor específico del agua uso? más eh, el otro factor común de la derecha es la masa del hierro por el calor específico de hierro cierro aquí el factor común y esto es igual a, ah, pues la expresión que está en la derecha, para ahorrarme tiempo, vamos a copiarnos todo esto. Sí, pues ahí me ahorré el tiempo. Entonces, toda esta expresión ahí, simplemente. Y al final, eh, la expresión que está multiplicando a la temperatura final pasa al otro lado a dividir. Entonces, tenemos que la temperatura final, o la expresión para determinar la temperatura final, va a ser igual a lo siguiente. Uh, masa del metal, en este caso tenemos el hierro. Calor específico del metal, que es el hierro. O la temperatura inicial del metal. Esto va sumado con la masa, esto azul, con la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura inicial del agua. Todo esto va dividido. Bien. Perdón. lo pulso mal hoy. Sí, no me sale. Bien. Quietecito, quietecito por aquí. No. Bueno, ahí se va. Entré. Bueno, esta es la operación de abajo una suma la ahí en paréntesis, la de arriba también es una suma. Esto se realiza primero. Y abajo tenemos entonces que la operación matemática de la masa del agua, H2O, por el calor específico del agua, H2O, sumado, con la masa del metal. por el calor específico del metal. Cierro paréntesis. Y esta expresión que está aquí es la ecuación general para determinar la temperatura final eh, cuando ocurre este fenómeno, cuando una, una barra de, de metal que está a una alta temperatura con un calor específico conocido se deja caer en agua, eh, que está a una temperatura más baja, y de esa manera podemos determinar la temperatura final. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Eh, al determinar la temperatura final, este valor, el valor de la temperatura final debe estar entre la temperatura máxima, que es 95, y la temperatura mínima, que es 25. O sea, el, la temperatura final no puede ser por encima de 95 ni por debajo de 25. Es decir, que si la temperatura final me da, qué sé yo, 120 grados centígrados, muy probablemente el cálculo está mal hecho, o si la temperatura final me da menos, perdón, me da 16 grados centígrados, está mal hecho porque la temperatura final no puede ser ni menor que la temperatura más baja, ni mayor que la temperatura más alta. Entonces, de esa manera ustedes, con esta expresión, determinan el valor de la temperatura final. Con eso, bueno, culminamos el día de hoy. El día de mañana, um, bueno, no sé si ustedes sabían, pero yo soy coordinador del de área curricular del programa de química y el día de mañana tenemos una auditoría. Voy a dejar de grabar ya. Y muy probablemente voy a estar ocupado respondiendo a las...